Para seguir con el impulso de la visita guiada que hicimos hace un rato, eh, tenemos la visita de Alejandro Winograd, que es un amigo, es un especialista en temas vinculados al Atlántico Sur, es escritor, es editor, nos conocimos del mejor modo posible, que es hablando de libros, y de libros que ya no se leen tanto, eh, y por esa cadena de afinidades, conocidos comunes, y escenarios recorridos, a veces compartidos también, es que cuando empezamos a armar este ciclo de charlas, pensamos que era muy bueno que Alejandro viniera a hablarnos, como ya anticipó al final de la guiada, eh, de, esa, de ese proceso tan interesante y tan multifacético que tiene que ver con la presencia del Beagle puntualmente en el Atlántico Sur. Así que eh, agradecer la presencia, agradecer a Alejandro que ha venido aquí. Eh, y bueno, eh, decir que después de la presentación tenemos un espacio para preguntas, eh, yo diría que sobre todo los que trabajamos en el museo, es una muy buena oportunidad para aprovechar, eh, puesto que vamos a estar eh, revisando aquellos contenidos que tienen que ver precisamente con la experiencia atlántica. Eh, muchas gracias, Alejandro. Te invito. Yo soy muy malo para hablar por micrófono, pero tengo la impresión de que para esta cantidad de gente, esta sala, ¿así se oye bien en todas partes o no? oye allá al fondo? Así. Les voy a hablar así, que creo que un poquito de, de borde me está, me está tomando, pero, pero, pero no me siento así como eso. Bueno, antes que nada les agradezco mucho, como dijo Federico, la verdad que a mí siempre me pasa en realidad cuando me toca participar de, de, de un lugar o del otro, de, de, de algún acto cultural, siempre me gusta mucho descubrir y verificar y comprobar, bueno, que, hay, que siempre hay gente que no sé, un día a la noche después del trabajo, o un sábado de sol y frío como el de hoy, eh, tiene ganas de, de, de oír, de opinar, de intercambiar ideas, de pensar. A mí es algo que siempre, siempre me gusta, ¿no es cierto? No tengo nada contra quien decide hacer otro programa, pero me gusta verificar que en todas partes hay gente dispuesta a dedicar parte de su tiempo libre a, a esto. Así que gracias a todos por estar, y gracias muy especialmente a a, a, a Federico, a lo nombro en particular porque es un amigo, pero quiero decir a toda la gente del museo, la verdad que para mí es, de verdad lo digo, es es, es un privilegio y es un honor estar hablando en este museo, para mí este museo me pareció, en fin, me pareció esas cosas que digo, como no se me había ocurrido a mí, no me pareció que era una necesidad, como la Argentina no iba a tener un museo dedicado a las Malvinas como epicentro del Atlántico Sur, y ahí es donde hago extensiva mi felicitación no solamente al gesto, sino también al, al proyecto y a la gestión. Es decir, de algún modo trato de entrar en materia, porque para no desviarme mucho con, con hacer un poco el, el elogio del museo, me, me dedicaría mucho tiempo y, y ustedes están para otra cosa y seguramente lo podrían hacer mu, algunos mucho mejor. Pero sí en ese marco, eh, cuando digo que lo celebro y que de algún modo felicito a la gente del museo por, por, por esa decisión y por ese enfoque, me gusta mucho esta idea de, de, de presentar el museo como, como representación, digo no de una isla, no de un punto, no de un momento, no de una guerra, sino de una experiencia. Esta idea de que el museo puede sintetizar, representar, exhibir y compartir las experiencias de Atlántico Sur me parece algo, algo fantástico. Y fue desde ese lugar que, que cuando Federico me, me invitó, se me ocurrió que esta, que esta en fin que esta presentación de algún modo de, de lo que ocurrió con el Beagle podía tener sentido. Yo no, no, a ver, solo una brevísima digresión personal, digamos eh, que también me pasó cuando Federico me dijo eso, es decir. Eh, yo en el Atlántico Sur tuve muchas de las experiencias eh, más lindas, más intensas, a veces más duras y casi siempre más aleccionadoras de mi vida. No les voy a hablar de ninguna de ellas, así que no se asusten. Pero quiero decir, la idea de que Federico eh, eh, tomara eh, un título, si se quiere, que para mí es tan significativo como, como, como las experiencias del Atlántico Sur, bueno, nada, me dio mucha alegría y me dio mucho, mucho orgullo haber sido invitado a participar. Y ahora sí, desde ese punto de vista es que, que, que yo quiero hacerles algunos comentarios más que, más que un relato sobre la saga del Beagle. Digo, para mí incluso la elección del título, no, no, no me quiero dispersar tampoco con temas de otra parte, pero alguno de ustedes sabrá que las sagas son las viejas historias, eh, digamos, eh, mitad históricas, mitad literarias de las navegaciones de los vikingos, con las cuales los vikingos al mismo tiempo que registraban su historia de algún modo construían el imaginario común bueno, de un pueblo que, que, que, a través de, que a través del mar y de la navegación hizo una dispersión, en eh, fin, en su momento, en el siglo noveno, acá hay un montón de historiadores, tengo miedo de meter la pata, para ahí noveno, décimo, décimo primero, digamos los vikingos que eran un grupo de aldeanos de, de, de unas costas inhóspitas en el norte de Europa, eh, navegando, eh, de algún modo extendieron su pueblo y conquistaron tierras en buena parte de... de de Europa, en el norte de África, o bueno, llegaron América, y eso es lo que cuentan las Cuando yo pienso en los dos viajes del Beagle, un barquito, un barquito muy modesto, pero seguramente muy modestos también en los barcos de los vikingos, tengo la impresión de que también es una saga, porque es como, como una historia de navegantes finalmente, gente que se sube un barco y sale al mar a hacer algunas cosas y que con eso construye en buena parte con la verdad y seguramente un poco también con literatura, pero que de algún modo construye un mundo que a su vez reconstruye el mundo en que vive. Esa es para mí la saga del Beagle, y esa es para mí también, de algún modo, porque yo me atrevo a decir eh, con bastante entusiasmo, con bastante seguridad, que eh, la saga del Beagle abarca dos viajes y diez años, y que son dos viajes y diez años que cambiaron nuestra visión del Atlántico Sur, nuestra historia particular, como argentinos y en lo que a mí me toca como patagónicos también, y de algún modo la visión del mundo. Algunos hechos primero para que, para que, que todos compartamos por lo menos eh, eh, la base. El Beagle era un bergantín, un bergantín, bergantín mediano, digamos, y, y, y no demasiado rutilante, que fue eh, unido a una primera expedición eh, que se hizo en el año 1826 al mando del capitán Philip Parker King, eh, el objetivo de la expedición era el levantamiento, como se decía en esa época, hoy diríamos reconocimiento, digamos el levantamiento de las costas y aguas interiores y semi-interiores del extremo sur de América. Eh, la nave capitana que, que, que comandaba el capitán eh, Parker King era la Adventure y tenía un segundo barco, este es un tema yo alguna vez... Eh, me divirtió y lo leí un poco. Un tema bastante interesante: la cantidad de barcos que hacen la expedición óptima. Un tema que entre, entre los viajes de Colón, o incluso algunos antes a África, y principios del siglo XX, se discutió muchísimo. Porque un barco es poco, dos barcos todavía es poco y se pasan la mitad del tiempo buscándose, pero tres barcos es mucho porque alguien pierde. Mejor cuatro, pero cuatro complica las comunicaciones. En fin, es un tema bastante. Eh, incluso cuando uno lee el curso de expediciones y pasó en el Beagle, eh, eh, eh, en la segunda expedición, estoy, dije que iba a ser ordenado y no lo estoy. en la segunda expedición ellos eh, eh, se, se agenciaron de más barcos porque con uno solo... En fin, volviendo a lo que estaba diciendo, esa primera expedición hecha con, con, con el objetivo de reconocer las costas de América Latina, empezó en 1826, es una época bastante particular de la historia de Europa, eh, ese periodo, el periodo que se inicia en 1815 con la batalla de Waterloo, eh, yo creo, de vuelta Federico, me podrá ayudar. Tengo la impresión de que es el periodo en líneas generales de paz mundial más largo que hubo en los últimos tres o cuatro mil años. En todo caso, cuando terminó cuando terminaron las guerras napoleónicas, bueno, había por un lado naturalmente un, un cambio muy grande en el orden internacional, había una, una potencia que había emergido con muchísimo poder, que era Gran Bretaña, y había una maquinaria poderosísima que se había desarrollado durante los 70 u 80 años anteriores, a partir de 1740, pero que había tenido sobre todo un inmenso desarrollo durante las guerras napoleónicas, que era la, la Armada Británica. La Armada, la Armada Real Británica... En fin, como cualquier fuerza de esa envergadura, además de ser un poderoso aparato que el gobierno británico quería utilizar, también tenía naturalmente eh, eh, intereses y preocupaciones propios y suficiente poder como para hacerlos. Hubo algunas expediciones ruinosas en el siglo XVIII, 1740, 1750, hubo un par de expediciones al Atlántico Sur que tuvieron fines... Fines ruinosos, naufragios, pérdidas de barcos, pérdidas de tripulaciones y cosas de ese tipo, por el desconocimiento de una costa compleja y difícil. Y de algún modo, la, la, digamos, en combinación, la Armada y el Gobierno Británico resolvieron que era un tema que tenía que resolver. Finalmente, es curioso, pero hay tres grandes momentos de la historia de la humanidad en los cuales la Patagonia del Atlántico Sur son el último que la 30 o 40 mil años, cuando empezó la gran dispersión de los seres humanos por el mundo, el último lugar al que llegaron, salvo alguna isla muy perdida, pero en líneas generales, el último lugar al que llegaron fue el Atlántico. Bueno, cuando empezaron los viajes de exploración en el siglo, final del siglo XIV, principios del siglo XV, también el último lugar fue el Atlántico Sur. Y en el siglo XIX, cuando empezó este periodo de expansión colonial en muchos lugares, precolonial, diría en. en, en en nuestra región del mundo, otra vez fuera Atlántico Sur el último lugar. En 1826, cuando, cuando empieza este viaje, en todo el resto de América, en África, en Asia, de algún modo las potencias coloniales tenían no solo una presencia, sino para, para concentrarnos en un conocimiento, un conocimiento geográfico muchísimo más avanzado. Si uno ve un mapa de África o un mapa del sudeste asiático, que tiene una geografía compleja, de principios del siglo XIX, es bastante parecido a los mapas. Mientras que si uno ve un mapa de América del Sur de 1790, bueno, es casi, son hasta tiernos, no porque tiene una línea y después están plan un rato largo, después se por acá y después son unas, unas cositas, más, por ahí hay harina que los barcos no se acerquen, y no mucho más que eso. Y esto es lo que lo que esa expedición quería, quería modificar. Vale decir que el Atlántico Sur no era como, como nunca lo es nada, no era una, un espacio vacío y completamente desconocido. En realidad cuando me invitaban a dar esta charla, la primera propuesta que, que me hizo Federico Gracio, que lamentablemente no está, fue que hablara sobre la historia de la Casa de Ballenas, que ojalá me inviten algún día a hacerlo porque es un tema fascinante que estoy seguro que a muchos les va a interesar. No, no es que lo digo solo porque a mí me gusta hablar de esto. El punto es que el Atlántico Sur tenía una larga historia tanto de visitas por parte de cazadores de ballenas, como sobre todo de cazadores de focas. Eh, las focas eh, se habían cazado históricamente desde el siglo XVI, más o menos, en el imperio norte, en Groenlandia. Pero muy rápidamente, bueno, las focas como los lobos marinos son animales coloniales, animales que mueven poco, animales que son muy En pred... el cual se instalan, con lo cual muy fáciles de matar en enormes. Esto había ocurrido en el imperio norte. Y hacia, hacia más o menos principios del siglo XVIII empezó a haber una marea bastante constante de expediciones, sobre todo francesas, que iban a buscar lobos marinos, eh, focas y lobos marinos, a Atlántico. Esto, hacia, hacia finales del siglo eh, XVIII, tuvo una, una importancia especial porque las ciudades empezaron a, a iluminar y la iluminación, el alumbrado, digamos, el alumbrado privado de alta calidad, con aceite de ballena pero el prado público más barato. Porque iba, picaba grandes superficies y se hacía con aceite de y los últimos viajes, si se quieren más o menos importantes previos a, a este que estoy contando en donde participó el Beagle. Bueno, hay alguno, hay uno muy fascinante, hay un libro muy muy muy muy muy divertido, muy interesante que a todos les recomiendo, que es El viaje al mar del sur de James Weddell, donde él habla de él era un foquero profesional y él habla de de la importancia económica que tenía eh, eh, eh, eh, el hecho de que si como uno se hacía rico cuando encontraba una isla llena de focas o de lobos marinos, pero también habla digo sin, con mucha honestidad y con mucha claridad y sin ninguna intención ambientalista. Él habla de lo rápido que van desapareciendo y que él encuentra una isla y va al año siguiente y ya no hay una foca. Entonces le hablan de otra isla y cuando él llega tres meses después no hay ni una foca, como una cosa bastante, bastante desesperante. Pero finalmente... Este era, esencialmente eran los únicos visitantes regulares de Atlántico Sur, hasta que el almirantazgo, y vuelvo por fin a lo que dejé hace un rato, decide armar esta expedición. La expedición pasa, bueno, dos años y medio pasa en, en digamos en, en, en las aguas australes, entre el archipiélago fino y las islas del sur de Chile. Hace un trabajo, bueno, que en aquel momento pareció muy completo, después se discutió. Ellos llevan, esto es un poco una prefiguración del viaje de Darwin, llevan un, un, un coleccionista botánico, esto es bastante, no digo bastante interesante, pero es un dato a tener en cuenta. Cien años antes, en 1080 años antes, en 1750, 1760, las expediciones en serio, digamos, llevaban naturalistas importantes, llevaban naturalistas de los más brillantes que hubiera en Europa en esa época. Todo este tema de la guerra y del predominio de... de criterios, si se quiere, más operativos y más políticos de la Armada Británica, habían dejado de lado esa costumbre. Y esta expedición, que es una expedición científica finalmente, es una expedición geográfica de investigación, pues, lleva a un, a un técnico, digamos, cuya misión es coleccionar plantas y embalsamar algunos animales como para llevar algo que en poder mostrar a la vuelta. Pero nada demasiado raro. El grueso del trabajo que se hace es un trabajo cartográfico, topográfico, de bueno, no, no, no, no voy a demorarme en explicar lo que es. Pero terminan con unos mapas bastante elaborados. Esto es un dato recién, eh, eh, una persona que está ahí sentada me mostraba unos mapas, en fin, más o menos de aquella zona, este es un tema interesante para ver y en el museo yo creo que un poco se puede ver. Es muy concreto, es muy preciso, como un mapa de 1800 tiene todos los errores que decía antes y los mapas que empiezan a hacerse después del viaje del Adventure y el Beagle son como los nuestros. Realmente son como los nuestros, uno podría salir de, de excursión por, por Tierra del Fuego, por las Islas del Sur de Chile, con los mapas que deja. Ahora, en este viaje, y, y, y, es decir, y vuelvo con esto a lo de la experiencia, hago esta historia un poco, en realidad un poco porque no puedo evitarlo, pero un poco también con intención, con un cierto desorden, porque como decía antes, yo lo que quisiera transmitir es un poco de la experiencia, en el sentido de que cuanto más Así que cuanto más en términos generales uno vea la época, el proceso, la fecha, el orden, lo que duró y demás, me parece que tiene una chance más grande de, de meterse un poco más en que no es algo solamente que pasó en 1826, también es algo que le pasó a personas iguales a nosotros, con objetivos parecidos a los nuestros, con intereses, con en fin, con la alegría de estar en una expedición que iba a ser importante, seguramente con la tristeza de estar lejos de casa. Yo siempre tengo la idea de cuando uno piensa en estas expediciones, no tiene que verlas exactamente como un viaje, es más justo verlas de algún modo como si fuera una misión, una misión como casi casi como una misión diplomática, es decir, no es que se pasaban cuatro años viajando, cinco años viajando, es gente que se va a un lugar en donde llevan eh, llevan dinero, llevan bibliotecas, tienen contactos, se tierra, alquilan casas, compran un barco sin falta, uno debería verlo más como una misión diplomática, eh, eh, eh, eh, numerosa. ¿no? En este caso, diplomática más o menos, porque esto hace a la cuestión, era un momento en que la Argentina no era un país demasiado ordenado y consolidado, y Chile en el sur también. En fin, como sea, digo esto, está hablando esto de, de, de, de, de la dimensión humana, de esta experiencia, porque una parte de la expedición implica un reconocimiento de las islas del sur de Chile, del archipiélago de Chonos hasta la zona de Chile. Y ahí Parker King eh, destaca a, a su segunda, Pringle Stokes, el comandante del Beagle. Eh, el Beagle tuvo en ese sentido un destino bastante trágico. Bueno, Pringle Stokes pasa un tiempo largo en la zona de Chiloé, hace un trabajo extraordinario cuando uno lee eh, las notas de Pringle Stokes, no sé Federico si coincidirás conmigo, pero son, son fascinantes, son clarísimas, se ve que no es el jefe, que tiene muchas o sea, no se toma ninguna libertad literaria, pero de algún modo al principio se hace un poco aburrido después de leer siete u ocho páginas, empieza a sumergirse en el mundo y casi casi se siente que está viendo a través de los ojos de este hombre que realmente es muy preciso en, en su mirada de los lugares. Pero lo pasa muy mal en ese viaje. Nadie sabe si, en fin, nadie sabe, se ha discutido mucho, si fue el exceso de responsabilidad, si fue la soledad, si sencillamente era una persona tiene sí, problemas emocionales o psicológicos, el punto es que está cada vez más deprimido, más aislado en sí mismo, con menos diálogo de la comunicación, pasa días de su cabina y finalmente se suicida. El suicidio es muy, muy, bueno, es muy triste, él se pega un tiro, el tiro no lo mata, pasa unos cuantos días agonizando, pero finalmente muere. Con lo cual, naturalmente, devuelto un poco los... Digo, no los invito porque no es una experiencia grata, pero digo, los invito a imaginarse eso como una experiencia y no como una página de la historia que uno lee en un manual y ping todo, ¿no? Es decir, hay 40 personas en un barco que conviven en un lugar muy chiquito, que toda la vida de cada uno depende de los otros, y uno se suicida, y seguramente, no sé si alguno vio la película Capitán de Mar y de Guerra, pero digo, habrá visto cómo es eso, que por lo menos entre un grupo chico, entre los sociales, seguramente comían juntos todos los días, y cuidaban, los chistes, las canciones, los cuentos. Es algo bastante dramático y seguramente la, la, la, la, la ruptura de un orden que con sus dificultades le había construido la vida a esta gente durante varios años. El punto es que Parker King, entiendo yo que con un criterio muy razonable, decide darles un descanso a sus hombres y se los lleva a Río de Janeiro. Cosa que todavía hoy mucha gente frente a una situación de crisis pensaría que no es una mala decisión. Ellos se instalan en Río, en donde la Armada Británica tenía algo así como una estación permanente. Parker King, bueno, naturalmente presenta la historia y le dice al, al, al, mirante, al almirante, al contraalmirante que está a cargo de esa estación que él quiere que, que el segundo, digamos, de Pringle Stokes, el segundo del hombre que se suicidó, trajo con, mucho, con muy buena disposición y con mucho éxito el barco hasta, hasta Brasil y que por lo tanto él quiere que le den... Pero el contralmirante le dice que no, el contralmirante le dice que tiene entre sus ayudantes de campo a un joven muy brillante y que quiere darle una prueba de, de que comande. Y bueno, es un contralmirante con lo cual ese criterio se impone y este, este segundo comandante de, del Beagle es eh, el Capitán Fittro. Tampoco quiero aburrirlos con la nota biográfica, biografía, pero el Capitán Fittro es un personaje muy fascinante, muy injustamente tratado por la literatura, porque de algún modo para simplificar eh, el relato, la mayor parte de las historias lo han puesto como una especie de figura antitética de Darwin. Darwin, es inteligente, el abierto, el luz, el buen observador, y Fitzroy se lo termina convirtiendo en una especie de, de maniático creacionista que lo único que hace es leer la Biblia y, y pelearse con Darwin. Cosa que es injusta y según todo lo que uno puede leer, falsa. Dar eh, Fitroy era, además de un marino talentosísimo, realmente más allá de el contraalmirante le tenía la simpatía que mucha gente le tiene a sus asistentes, demuestra en todo el viaje, en los dos viajes, demuestra que es un marino muy competente. Es un gran escritor, cosa que me permito señalar porque si alguno tiene oportunidad de leer cualquiera de los dos libros de, de los viajes del Bigle, el primero, el del viaje de Parker King, en realidad lo escribió Fitzroy, y en los dos se nota realmente una mano literaria de muchas veces. Era un investigador, un científico muy, muy eficaz. E incluso en, su intercambio, en sus intercambios con Darwin, en realidad él hace, muestra un interés muy grande en el trabajo de Darwin y le da todas las facilidades para que haga ese trabajo. Y la verdad que expresa muchas veces ideas muy interesantes. Es verdad que de grande tuvo una especie de... se le despertó una especie de resentimiento frente a las teorías de Darwin. Si se quiere, para buscar datos tristes y coloridos, también se suicidó. Los tres comandantes que tuvo, que tuvo el Bigel en su curso... De navegaciones este, bueno el hecho es que después de esta especie de refresco en Brasil y con el nuevo comandante el Adventure y el inicia inician su segundo viaje a, a Tierra del Fuego completan el, el levantamiento que había iniciado que había iniciado eh, Parker King pero Fitroy que desde el principio muestra mucha autonomía Fitroy es el nombre de una familia muy aristocrática era un hombre rico y seguramente muy seguro de sí, y él enseguida muestra mucha autonomía respecto de las órdenes de su comandante, y entre las decisiones que toma en un episodio bastante confuso, que ha contado de muchas maneras, él secuestra a cuatro hijos, los acusa de haberle robado a otros, acusa de haberle robado un barco, toma unos de rehenes, cambia un rehén por otro, dice que no le dan el barco, claramente tiene la decisión de llevárselos y así lo hace, pero la verdad que se había notado a un lado, pero dejé por ahí mochila, no recuerdo los nombres, los nombres indios de ellos, bueno, todos los conocemos como eh, Jamie Baton, York Minster, Fejia Basket y Boatme. A mí siempre me gusta, no sé si si puedo, bueno, no lo voy a hacer ahora, pero si puedo, me gusta mencionar sus nombres indios porque eso me parece que son sus nombres. El punto es que los lleva, ellos tienen, en fin, una reacción un poco confusa, seguramente no tienen la menor capacidad, indios y no tienen la menor capacidad de imaginar lo lejos que van a ir, es decir, cuando dicen que los van a llevar a otro lugar. Seguramente muchos no entendieron y si entendieron se habrán imaginado a la escala del mundo que conocían, pero la realidad es que terminan participando de un viaje, bueno, mucho más largo porque el barco volvió. Ahora, y así termina el primer viaje del mar. Prácticamente recién llegado a Inglaterra, yo, yo decía eso, que parece uno de esos, de esos marineros que añoran, que cuando están en el mar, añoran volver a casa, pero apenas llegan a casa quieren volver a salir, porque la verdad que apenas llega a Inglaterra, Fitzroy empieza a pensar en su segundo viaje. Los motivos son confusos y son variados. Él por un lado dice que el trabajo de Parker King es insuficiente, que él lo quiere terminar. Por otro lado, él se siente bastante culpable de haber dejado a esos indios, de haberlos llevado a Inglaterra, él siente que los tiene que repatriar y los quiere llevar. Y por otro lado, todavía, esto es curioso, porque ya es decir, el primer viaje termina en 1830, ya es 1831. Pero él todavía considera que no hay suficiente, es decir, que son pocos los capitanes que han dado la vuelta al mundo navegando y que todavía hay gloria en nada. Entonces, esencialmente él tiene esos tres objetivos: completar la investigación, devolver a los indios y dar la vuelta al mundo. Bueno, hace varios intentos: eh, primero consigue un barco, después se saca sacan este barco, después freta un barco privado, después un barco privado no en Finalmente hace una serie de, de, de operaciones políticas en el Mirantago y consigue que le den de nuevo el mando del Beagle. Para... Bueno, y él reúne un poco todos los antecedentes y experiencias. Eh, va a ir directamente a Tierra del Fuego, porque lo primero que tiene que hacer, dice él, es repatriar a los indios, es un hombre religioso, él quiere instalar una misión, una misión eh, cristiana, apoyándose a los indios, a los cuales él considera que ya convenció de las ventajas del pero además, un poco llevado por, por, en fin, esto no se sabe, los motivos individuales de las personas nunca se conocen pero siempre se ha dicho que un poco llevado por, por, por el suicidio de Pringle Stokes, él decide que tiene que ir acompañado de una persona que, que, que, que lo ayude como a, a entretenerse y olvidarse de las preocupaciones del mando y hablar de otras cosas. Y empieza a buscar entre sus relaciones algún naturalista que sea, en fin, un caballero, una persona bien educada, un caballero. Bueno, da algunas vueltas, invita a varios profesores de Cambridge, por una cosa o por otra ninguno ninguno se decide a ir al viaje, y le recomiendan a un, a un naturalista, en fin, más o menos naturalista, recién egresados que es Darwin. Yo no quiero extenderme mucho, sería me gustaría contarles un poco sobre, sobre Darwin, pero no quiero extenderme mucho, así que lo hago bien, bien cortito. Darwin era efectivamente un hombre de buena familia, el padre era un médico, un médico bastante importante y próspero, un personaje muy, muy, muy sacado de una novela victoriana, la verdad que para mí cuando leía Darwin me parece estar leyendo algún libro de aquella época, y el padre quería que Darwin fuera médico, lo inscribe en la Universidad de Edimburgo, Edimburgo, bueno, eso es parte de este fenómeno, es un momento bastante particular en Inglaterra, donde después de las guerras napoleónicas, en ese periodo de prosperidad tan grande, hay un corrimiento, un corrimiento político que si uno utilizara categorías de hoy, es de algún modo un corrimiento hacia la izquierda. Es decir, después de, de, de, de, de del predominio del gobierno conservador que llevó el eje de la guerra contra, contra Napoleón, hay un, un movimiento hacia posiciones más liberales. Esto ocurre en lo social, esto ocurre en lo económico, es cuando aparece un poco, se, se empieza a prefigurar esta Inglaterra victoriana que algunos han definido como país de tenderos, no me acuerdo qué es la tradición que dicen, pero digamos, Inglaterra está en un momento de... Digo esto porque Darwin, a uno le sorprendería, va a estudiar medicina a Escocia, no a ninguna universidad importante de Inglaterra, porque en definitiva, como ocurre siempre, los cambios en en es un lugar menos central que en Oxford. Después de dos años, bueno, inmediatamente, en Darwin descubre inmediatamente que no soporta la sangre, o sea que, que lo de medicina no, no, no va a funcionar, pasa dos años dando vueltas en la facultad, tiene ya desde el principio un interés por las ciencias naturales, y después de dos años de tumbos en la carrera de medicina, el padre como que construye un plan B, que es eh, hacerlo estudiar en Cambridge, digamos, eh, lo que hoy sería un bachillerato de artes, digamos, o algo así, y que después con eso eh, eh, haga los estudios divinos que le permitan ser un clínico. Ni el padre ni Darwin eran muy religiosos, pero en Inglaterra de esa época eso no, no parecía ser un un obstáculo muy grande para hacer la carrera de clérigo. De hecho, la mayor parte de los naturalistas ingleses de esa época eran clérigos, con lo cual Darwin considera que es un buen plan porque le va a permitir hacer lo que él desea. Pero se toma la facultad bastante en serio, hace estudios religiosos bastante serios y descubre que tampoco quiere ser, es decir, que ya no puede ser clérigo solamente para ser naturalista, no puede ser pastor solo para ser naturalista, con lo cual tampoco quiere ser pastor. Y esto lo pone en una crisis. Y por eso, bueno, es bastante afortunado en ese momento, él tiene 22 años, 23 años, acaba de recibirse, no tiene trabajo, no quiere seguir estudiando para hacerse pastor, está un poco dando vueltas, buscando qué hacer, varios de sus profesores rechazan la invitación de Fitzroy y lo, lo recomiendan a Él, bueno, naturalmente entusiasmado se abandona, él tenía un plan bastante vago de hacer un viaje a las Islas Canarias, lo abandona inmediatamente y se embarca en este segundo viaje. El segundo viaje del Beagle estaba previsto para, eh, para extenderse por dos años, dos años en los cuales debía dar la vuelta. al Bueno, apenas el viaje empieza se hace bastante claro que los planes de Fitzroy son mucho más meticulosos que cualquiera que pueda permitir ese tiempo, es decir, eh, bueno, salen de Inglaterra, van a Brasil, van a Uruguay, ya cuando, cuando entran en la Patagonia, el viaje entra en una especie de, no sé cómo llamarlo, pero es cuando yo cuando leí eso, empecé a pensar en lo del pasado Porque está muy claro que, que de algún modo cortan los vínculos con el plano original que tienen y empiezan a armarse una vida que de algún modo va siendo determinada por lo que ocurre en cada mundo. Darwin, muy rápidamente, esto uno piensa, y esto creo que ilustra un poco lo que decía antes acerca de... de verlo como un viaje o no tanto como un viaje. Darwin pasa, yo creo que el 60% del tiempo que dura el viaje, lo pasa fuera del barco, pasa en tierra. Es decir, para Darwin es un medio de transporte. Si uno lee el viaje contado por Darwin, son dos viajes completamente distintos. Darwin lo que quiere es recorrer todo lo que pueda en tierra. Bueno, hay un montón de episodios, creo que coloridos y conocidos. En Bahía Blanca, en Uruguay, él compra unos fósiles que después resultan ser, bueno, uno de los ejes a partir de los cuales nace la teoría de la evolución. En tiempos de Darwin se creía que el universo tenía, según quien lo dijera, entre 4.000 y 8.000 años, y estaba muy en discusión, empezaba a discutirse si las especies podían cambiar unas en otras o no. Pero a medida que empiezan a aparecer cada vez más restos de especies que se han extinguido, uno dice, bueno, ojalá que puedan cambiar en otras, no cambian Unas se extinguen, un día no va a quedar ninguna. Con lo cual hay una especie de argumento casi de... de de sentido común, que de algún modo se oponía a la idea bíblica de que los animales fueron todos creados en un momento tal y como son, tal y, tal y como serán parecidos. De todos modos, para esto falta, porque Darwin, digo, no, no, es decir, Darwin no tenía ningún, ninguna idea particularmente revolucionaria o evolucionista cuando empezó. Él era un naturalista clásico de su época, su principal objetivo era coleccionar, coleccionar, coleccionar y coleccionar. Pero bueno, en su afán de coleccionar, así como en Inglaterra a lo mejor las colecciones tenían cosas más o menos conocidas, él cuando empieza a andar por lugares donde todo es tan distinto y empieza a buscar, empieza a encontrar eh, elementos, por eso yo hacía mención a estos fósiles, elementos que, que, lo hacen, que lo hacen dudar de las visiones clásicas que él tenía. Él era, cuando empieza el viaje, era más geólogo que, que biólogo en realidad, y participaba de un debate de aquella época, digamos, donde se discutía si el relieve y la forma de los continentes había sido un proceso creado por secuencias de cataclismos, por ejemplo, casi un diluvio, digamos, pero después se imaginaba que había podido haber otros igualmente espectaculares instantáneos, o era un proceso que ocurría de forma lenta. Él adscribía esta teoría, pero visto en Inglaterra esto no era particularmente complicado en América le empieza a estudiar otros paisajes, empieza a decir, bueno, esto puede haber ocurrido de a poco, pero no en 4.000 años, no en 40, no en 400. Y ahí es donde él empieza a poner en duda eh, todas las ideas Todas las ideas, digamos, de esa. Bueno, la segunda historia que creo que es eh, también conocida y colorida, es su, su visita a Rosas, ¿no? Es bastante la imagen que él da de Rosas es, es como muy fascinante, él describe Rosas estaba en esa época de nuevo te pido Federico si me equivoco que me ayudes, entiendo que eso es justo entre sus dos gobernaciones porque ellos llega ahí en 1833 o 1834 cuando Rosas estaba entre su primera gobernación y a la larga digamos ¿no? armando el ejército para, para, para extender la frontera del desierto bueno, Darwin describe con, con, con, con bastante humor y de un modo, con alguna, no sé cómo, cuál sería la expresión, con un cierto, no sé si desdén, digamos con una visión muy europea en todo caso, describe el ejército de Rosas y las costumbres de Rosas, y una de las cosas en las que insiste, que es muy impactante porque lo escribe Sarmiento 50 años después, es que Rosas no se ríe nunca, tiene un bufón que hace chistes, que hace pero que Rosas no se ríe, nada, lo digo como un dato de color. No tengo mucha conclusión de eso. Este, y para un poco vincular esto con... Bueno, después del largo recorrido por la Patagonia, ellos empiezan el viaje a tantos propiamente dicho, y para de algo un poco también, eh, no es que quiero llevarlo a eso, pero sí no puedo dejar de mencionarlo, digamos. Ellos están en Malvinas dos veces, la primera es en 1833, inmediatamente después de, de, de la ocupación británica, de hecho eh, eh, hay bastantes elementos que dan a entender que Fitzroy estaba al tanto de, de, de ese proyecto de ocupación, que de algún modo lo apoyaba y lo comentaba. En el libro de Fitzroy, insisto, cuya lectura recomiendo, hay un capítulo fascinante, realmente muy muy interesante, que yo creo que todos los que trabajan en este tema deberían tener muy a la mano, en el cual él presenta la posición inglesa de esa época, porque... Sí, el libro este fue escrito naturalmente a la vuelta del viaje, claro, esto por ahí, se en Entonces la preocupación ya llevaba cuatro años. Y él dedica un capítulo, cuando, cuando llegan a las Malvinas y él escribe las Malvinas, dedica un capítulo a explicar la posición británica. es decir, cuáles son los elementos que se la posición de esa época, naturalmente porque las Malvinas eh, son, le, le pertenecen a gran parte. Bueno, esto me limito a mencionarlo porque... Digo, me imagino que empezar a hablar de eso ahora sería otra hora y un desvío total, pero realmente me permito recomendárselos, si puedo hacer una publicidad, como ese libro, bueno, ese libro está recién ahora traducido en una colección que yo dirijo en Eudeba, o sea que muy pronto lo van a poder comprar en cualquier parte, pero hay un librito, que no sé si lo tiene acá en la biblioteca y se puede encontrar, hay un librito que yo preparé hace mucho tiempo, donde ese capítulo me parece que interesante que lo traduje al caso. o sea que hay una traducción dando vueltas, porque el libro de Fitzroy no se había publicado, no se publicó nunca en la primera versión es la que va a ser. Bueno, él cuenta con mucho detalle, la ocupación, y, y de algún modo uno ve que tampoco conozco muy en detalle las, las jerarquías internas. pero uno tiene la impresión de que él es superior a, ¿cómo se llama el, el, el comandante de la Clio? ¿Eh? Onslow. Él da la sensación de que tiene como un cierto, un cierto señorío sobre Onslow. Bueno, el segundo viaje es en 1834, después de, de fin del levantamiento de, de Rivero, y ahí de vuelta él, él de algún modo toma un papel bastante, bastante digamos, como activo y político en, en esa primera fase del. Bueno, en medio de eso, para completar un poco eh, esta parte anecdótica, él hace su experimento de de iniciar la, la, la misión evangélica, él lleva a los indios a una isla, les deja un montón de elementos para que se salen, deja un, deja un pastor con ellos, empieza a programar todo para, para en fin, para, para empezar de a poco a evangelizar a los aborígenes, confiando en que con, con la ayuda de los tres indios que habían ido de vuelta, uno había muerto, había muerto, que iba a poder armar esa misión evangelizadora y el proyecto eh, fracasa muy rápidamente. Bueno, y él si bien expresa alguna decepción, la verdad es que lo abandona y, y deja esa historia. Eh, que no lo abandona es eh, Jimmy Button, ¿no? Tantas veces retratado en la literatura, en obras de teatro y demás, que evidentemente se acordó, bueno, se acordó por mucho tiempo de, de, de, de su vínculo con los ingleses y tiene dos apariciones posteriores en una liderando una, una matanza de un, de un grupo evangelizador y la otra que es bastante impactante eh, en, el, en el último intento, el exitoso el intento de evangelización de los aborígenes frutinos, hecho por, por, por pastores de la iglesia anglicana, en lugar de ir a Tierra del Fuego como se he ha hecho tradicionalmente, lo hizo he en 1870. Después, digo, los pastores se instalan en las Malvinas y se lo llevan a Jamie Button que hablaba un poco de inglés. Para que les enseñe a hablar ya. ¿no? Es un poco, yo siempre digo que es curioso, lo hemos hablado varias veces, los dos elementos que han moldeado con más fuerza el, digamos, el paisaje contemporáneo de Tierra, del Fuego y la Patagonia Austral vinieron de Malvinas. Son los europeos y las ovejas. Digo, esto es un poco una digresión para contarlo de el viaje de, de esa parte del viaje. De. Bueno, una vez que finalmente ahí sí terminan eh, el levantamiento de, de, de las costas de Tierra del Fuego y del archipiélago hasta, hasta, hasta de Chiloé, en el sur de Chile, y después, digamos, el resto del viaje, que está lleno de cosas muy interesantes, entre ellas los estudios de Darwin en las Galápagos, pero esencialmente el resto del viaje es mucho más genial y es algo así como. El, el regreso a Inglaterra por el camino largo, naturalmente, y complicado. Bueno, y con esto digo un poco para, para, para tratar de cerrar y dejar, si es posible, un poco de espacio para, para quien quiera hacer algún comentario, algún interés. Yo decía al principio, lo dije arriba cuando me invitaron amablemente a presentarme, lo dije cuando empecé, que yo decía que estos 10 años, 1826, 1826, 1826, cambiaron la... la, la Decía primero que constituyen una gran experiencia de Atlántico Sur. Seguramente eso lo transmití bastante mal por el apuro, pero en todo caso, lo que quise decir, y me gustaría que, que, que, que, que a partir aunque sea de estos datos sueltos que yo dije, imaginen la cantidad de cosas que ocurrió en esos 10 años. Yo a lo mejor me concentré en lo que le pasó a Pringle Stokes, a, a Parker King, a Fitzroy y a Darwin, pero naturalmente había otros, otras 200 personas junto con ellos, a las cuales les habrán pasado cosas. Menos reflejadas en la historia, pero igualmente importantes. En segundo lugar, hasta entonces, eh, como decía antes, todo el conocimiento que había de esa zona era un conocimiento hecho a partir de los datos de, de viajeros al paso, digamos, que veían. es decir, Ustedes saben, yo ahí veo en el principio del, del museo, ahí, donde está esa especie de introducción al museo, están como, como como los datos acerca de los posibles eh, momentos del descubrimiento de Malvinas. Bueno, ahí, como habrán visto, ahí, hay un poco de dudas y varias hipótesis. La más sólida, en todo caso, o por lo menos para mí, aquella que yo, de lo que yo conozco, la que considero más sólida, es que el primero que de verdad vio a las Malvinas fue ese Valdebert, un navegante holandés, que las vio de lejos cuando se a Holanda. Quiero decir. Digo esto no por discutir la historia de las Malvinas, sino como referencia de cómo se hacían eh, esos mapas, o esos estudios, o esos conocimientos. Los viajes del Beagle son digo la primera vez que, que, que alguien pasa 10 años en el juego, 10 años en Patagonia Austral, 10 años en el sur de Chile, específicamente dedicados al En principio, como decía en el viaje de Parker King, de las costas, de la geografía, de los fondeaderos. Pero ya en el segundo viaje, con con el interés de Fitzroy en, en los aborígenes y en la antropología y con la presencia de Darwin, en muchísimas otras. Como también dije al paso, si uno ve los mapas que dejan ellos, son mapas como los actuales. Y la verdad que si uno lee las notas de campo de Darwin, no son como las actuales, son mejores. O sea, yo creo que hoy uno anda por, por Tierra del Fuego, es lo que yo más conozco al menos. Y ando con amigos naturalistas, especialistas en pájaros, y ninguno es tan preciso y tan profundo y tan amplio en la información que reúne y que maneja como... Y en tercer lugar, diría yo, o cuarto, no estoy muy seguro, porque de algún modo ese interés tan, si se quiere, tan, tan meticuloso, bueno, evidentemente llama... Es decir, en 1826 cuando empieza este viaje, Argentina había hecho una toma de posesión... Un poco puntual de las Malvinas, cuando había ido a Jewitt. El eh, viaje de Jewitt, ahí, el libro de Wedel que mencioné antes es gracioso, porque Wedel estaba en las Malvinas cuando llega a Jewitt. Así que lo cuenta como una nota periodística. Un señor con una bandera blanca que representa a los patriotas, a los argentinos, y que dijo que tomaba posesión. Está él con otros 20 o 30 capitanes de barcos europeos cazando focas en Malvinas, y lo consideran un dato curioso, pero uno, uno lo toma muy en serio. ¿Cierto? Bueno, en 1826 la verdad es que no había pasado mucho más, en 1836 cuando el Beagle llega a Inglaterra después de segundo viaje, bueno, no solo que había pasado mucho más, sino que el Beagle había participado por lo menos de dos momentos particulares de la historia de Malvinas, había llamado la atención del gobierno, no era gobierno en ese momento, pero había llamado la atención de Rosas sobre el interés del Atlántico Sur, había llamado la atención del gobierno chileno sobre el interés de las islas chilenas, y de algún modo, cabe la expresión, había incorporado definitivamente ese espacio en términos eh, geográficos eh, y, si se quiere, políticos, al mapa. A partir de la llegada del, del, del Beagle a, a, a Inglaterra, de algún modo... Con esto un poco voy a tratar de terminar, porque además no quiero no, extenderme no, no, mucho más que esto. De algún modo, es como que esas historias empiezan a separar. Está claro, hoy oía cuando el día y hablaba de la distancia de las chinas, de algún modo en ese momento, esa, cuando esa, esa brecha se permite la extensión, empieza a generar. Muy poco después de la ocupación, bueno, pasa Ross, un otro navegante que había estado en la Antártida, y empieza a hacer unos estudios y propone el traslado de la capital de Puerto Soledad o Puerto Luisa a, a donde está hoy. En el Argentina y Chile también, de algún modo lentamente, pero empiezan como, como de algún modo, bueno, todavía hay una serie de conflictos pendientes, pero empieza a establecerse en el dominio por lo menos el interés de los gobiernos de Buenos Aires y de, y de Santiago, Valparaíso, según el momento, en las regiones australes, ¿cierto? Y al mismo tiempo, a partir de, de, a partir, digamos, de, de, de, de los reconocimientos que, que deja el Beagle, de algún modo en, en, en Inglaterra y después de Inglaterra en Europa, empieza a conocerse bastante en detalle todas las características. Dejan de ser, deja de ser visto como un espacio misterioso, y mágico en el cual o todo es bueno o todo es malo, o sea, como para navegante, y empieza a haber un conocimiento que... Bueno, que es, digamos que se puede usar en términos prácticos, para, para expediciones especiales, para los primeros proyectos que van avanzando lentamente, pero los primeros proyectos de ocupación de tierras, para la instalación de colonias, muy poco después se produce, bueno, muy poco después, 30 años, digamos, empieza a los pocos años el movimiento que va a terminar con la instalación de la colonia en Galesa en Puerto Madryn y a partir de eso, de algún modo de la población. La población europea y blanca en la Patagonia. Y bueno, y si no lo pude demostrar hasta ahora, no tiene sentido que lo haga en un epílogo. Pero de algún modo yo tengo la impresión de que todo este conjunto de elementos justifican esa impresión. En 1826 todavía era ese espacio blanco, ese marco de incógnitas, que en 1836 el Atlántico Sur, las islas del Atlántico Sur y la Patagonia Austral empezaban de algún modo aparecerse a la que nosotros conocemos y a construir. Con eso estoy. Ya, nada más. Así que no sé si alguno tiene preguntas, comentarios o críticas, solo si son suaves, eh, está invitado. Ouch. Uh, perdón, señora. Por favor. No, eh, me aprovecho de lo que dijiste al final eh, primero agradezco nuevamente eh, ¿Qué implicaría para la Argentina tal vez es mesurada la pregunta pero ¿qué implicaría para la Argentina eh, pensarse en ese contexto de experiencia atlántica a partir de lo que significó por ejemplo un viaje como ese y la apertura de los espacios? Bueno, eso... A lo mejor es desmesurada, yo no lo sé, es un tema en el que yo pienso muchísimo y tengo muchas más preguntas que respuestas, pero me gusta mucho la idea, porque efectivamente de algún modo ese viaje presentó el Atlántico Sur no solo a la Argentina sino al mundo, pero si uno lo concentrar en la Argentina, yo tengo la impresión, digo, para mí hay algo muy fascinante, digo, ahora sí me ha gustado, yo que no quería material, ahora que ya tengo un plan, pues para mí hay algo muy fascinante cuando todos sabemos porque eso está por todos lados Tres, eh, dos terceras, bueno, el 70% de la superficie de nuestro planeta es marina, ¿cierto? Lo que a veces tenemos un poco menos en cuenta, también lo sabemos si uno lo piensa, pero tenemos menos en cuenta que en realidad eso es esencialmente cierto, porque el hemisferio sur es un hemisferio marino, es decir, eh, uno siempre tiene de la inmensidad del Pacífico, hasta que mira un mapa y se da cuenta de las latitudes de Argentina, lo que es el Atlántico, Entonces, el hemisferio norte y... y y las aguas de altas latitudes del norte están como rodeadas de tierra están rodeadas de países como de, quizás me adelanto con esta respuesta pero como países que han hecho países entre comillas muy continentales países que han hecho un uso extensivo y profundo de sus recursos terrestres durante muchísimos China Canadá Alaska en fin Escandinavia Mientras es que el hemisferio sur es todo lo contrario. El hemisferio sur, digo, los países ribereños del Atlántico Sur, del, del océano digo Atlántico Sur, somos dos. Digo, los países ribereños del mar austral, del mar perianteal austral, somos cinco. Chile, Argentina, Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda Todos países que tienen una historia, eh, eh, eh, si se quiere, mucho menos extensiva o mucho, menos, o mucho más corta, como, como mínimo, del uso profundo de, de, de, de sus recursos naturales y de recursos terrestres. Eh, la Antártida, bueno, la Antártida se descubrió hace menos de dos siglos en realidad, siempre fue percibida como un territorio muy alejado, y pasó muy poco tiempo hasta que, salvo lo que yo comenté al principio, pasó muy poco tiempo para que lo primero por imposibilidades de económicas, después por decir, política, como un área destinada a la yo tengo la impresión, para no estoy diciendo mucho más. Yo tengo la impresión de que la Argentina tiene muy pendiente asumir ese papel, asumir el papel de ser uno de, los, uno de los dos países ribereños del Atlántico Sur, uno de los cinco países ribereños del Océano Periantártico, y de algún modo uno de los países que debería tener una política ambiciosa y de largo aliento sobre su, sobre su territorio marítimo, pero no una política copiada del... Yo celebro que la Argentina en los últimos 10, 15 años, por ahí 10, ha tenido una serie de iniciativas eh, eh, hacia, sus, hacia, hacia el mar eh, eh, muy, muy intensas. Pero tienen un problema, pues, insisto, primero lo celebro, para no parecer, digo, lo justo es justo. Siempre un pescado es mejor que medio pescado, medio pescado es mejor. Que... Entonces, las ha hecho y eso es bueno. Ahora, siempre parece que están como calcadas como si fuera tierra pero mar, ¿no? Es decir, ya la idea ese proyecto fascinante, en su, no en su título, pero en su formulación, que es Pampa Azul, ¿no? Porque el mar no es Pampa ni es Azul, ¿no? Y, y, y en tanto lo veamos como, como, como que lo que tenemos que hacer es lo que se ha hecho en la Pampa, me parece que nos vamos a ir. Después ahora que hay una política que también es muy interesante, que es la creación de áreas protegidas pero también son una especie de parques nacionales mojados, no? Yo digo yo creo que está muy bien, que es un principio, está muy bien, pero que la Argentina debería de verdad verse como un país marítimo, si se me permite, y con esto termino esta respuesta tan la estoy haciendo. Lo que yo decía al principio cuando cuando hablaba de las sagas, digamos, es decir, esta idea de que recorrer el mar construye, la Argentina no debería estar tan preocupada como estar por apropiarse del mar, no por ahí más dedicada a encontrar las historias que se encuentran. Por ¿no? supuesto, pues con responsabilidad, con el manejo de los metales, de la pesca, del petróleo, de la y de todo lo demás. Pero yo creo que la Argentina debería discutir más hasta dónde es el mar y discutir un poco más que el mar en realidad. El mar es uno solo. Todo el mar es uno solo. Lo que cambia son las orillas. Por todo lo que cambia es lo que se ve después. Entonces Argentina debería preocuparse en desarrollar, en imaginar qué es lo que se ve de nuestra orilla del mar ¿no? Y de algún modo, para, para no perder el todo, y el Beagle nos cuenta mucho de eso, es decir, las historias del Beagle cuentan mucho. Bueno, perdón, digo, me extendí un poco, pero... Hola. Durante esos 10 o 12 años en que Darwin y Fitzroy andaban entre Bahía Blanca y Chiloé, hombres blancos, ya sea argentinos, chilenos o europeos, además de Malvinas, ¿en dónde había? no había en el extremo sur pero eso también es bastante interesante porque siempre uno encuentra eso digo, no, había, es decir, no había mucho más al sur del paralelo 40. pero siempre había muchos más que los que cuenta la historia digo es decir eh, darwin bueno eso digo no sé lo, lo, también me extiendo un momento en eso darwin es bastante bastante interesante cuando uno el libro de darwin es muy recomendable yo se lo dije antes a, a a alguien por ahí, es muy largo y a veces se hace aburrido, yo creo que cuando uno lee esos libros vale leer en diagonal, lo aclaro para que uno no diga, este me dijo que era interesante y son 700 páginas, vale leerlo en diagonal, pero en su trato con la gente. Él cuando empieza el viaje le pide a Darwin, que él, le dice a darwin que necesita, mucha libra, a Fitzroy que necesita mucha libertad, que él quiere manejarse, andar por tierra, andar solo, que en la medida en que no entorpezca el movimiento del barco, él quiere tener interés, Fitzroy se la cuando llegan a Cabo Verde, que es la primera escala del barco, Darwin contrata a un guía, alquila un caballo y se va a recorrer. Con unos oficiales, un poco tímidamente, después se va solo, con una posada, habla con uno, junta, se hace amigo de uno. Y es muy simpático porque uno después cuando lee el libro vuelve a leer esa parte y se da cuenta que él está construyendo, como, por ahí como todos hacemos cuando viajamos, ¿no? construyendo su modelo de vida. O sea, como que él va encontrando que eso a él le funciona contrata un guía y ahí todos la va contrata un guía alquila un caballo y sale a buscar algún lugar no sé o alguna posada o si hay algún establecimiento rural de un europeo y él se ve como encuentra europeos en lugares insólitos, encuentra ingleses en lugares insólitos ahora no hay en el sur no digo sí, para contestar con precisión la pregunta al sur del paralelo 42 no hay no hay bueno el pacífico es un poco diferente porque hay una población, digo, hasta el sur de Chiloé hay una población históricamente muy criolla, digamos, tampoco es una población aborigen en realidad, como si es en, en, en, en la Patagonia Argentina y en Tierra del Fuego. En Chiloé, ya a esa altura había como, no sé si 100 años, pero para el 60 o 70, que había de algún modo un, un, una, una población criolla, no y hay españoles, y hay sacerdotes, pero nunca encuentro europeos, digamos, eh, como, como colonos nuevos. Después sí encuentra, bueno, más sí, después, bueno, en todos los demás lugares, siempre, ¿no? Además lo busca con mucha pasión Que también es lindo eso, porque muestra cómo son esas tramas. El tío de la puerta principal, creo que también hace como uno de esas experiencias. Él anda con cartas o, o tiene un contacto, o uno conoce de lado, es decir, él llega a no sé, Oquimbo en Chile y dice, la gente le conoció a mí, es decir, es muy fascinante como él, construyendo. Bueno, y Fitzroy también, digo él porque estamos hablando de Darwin, pero cómo van construyendo un mundo a lo largo de esto. Este. Eh, mencionó el alzamiento del gaucho Rivero y del rol que tuvo Fitzroy, incluso mencionó un rol político que sí. tuvo Fitzroy, así sí. que me gustaría que nos cuente cuál fue el rol de Fitzroy en eso. Bueno, esencialmente Fitzroy participó con con digamos con los, eh, ¿cómo se los gendarmes, los marines, ¿cómo se dice? Los marines. Con los marines que tenía a bordo, él participó de alguna de las batidas en las cuales eh, eh, buscaban al gaucho Rivero. Y él tenía una vieja relación con, eh, ¿cómo se llama? Ay, ahora fue el nombre, el segundo de Wedel. Eh, Brisbane. Él tenía una relación con, con, con, con Brisbane y bueno, y, y hace como una especie de, de, de, de homenaje, y aunque no lo dice muy claro, seguramente en algún sentido intenta también castigar la muerte. Pero él cuenta que si él se detiene bastante en, en, en, en la historia de Brisbane, insisto, y participa de, de, de las batidas con las cuales buscan a, a, a la gente de arriba. ¿no? En la primera, es bastante, él dice que ayuda en la, en el primer viaje ayuda en la reconstrucción de algunos de los edificios bombardeados, es bastante más vago, pero más bien lo que transmite en, el, en la primera visita, en la de 1833, lo que transmite es que él eh, como que forma parte, que él opina, que él tiene peso más que más que contar acciones precisas acerca de más bien da cuenta de que él ahí bueno y pasó esto y acá no había no había gobierno ninguno bueno ellos naturalmente parten de la base no no no quisiera entrar mucho en esta en esta parte porque seguramente se va a ser muy largo de nuevo, pero ellos parten de la base de que es un lugar sin gobierno o sea todo el tiempo lo dicen ¿cierto? pero bueno esas son sus dos sus dos papeles ¿no? y después como digo y en términos teóricos creo que también en algún sentido ilustra su interés en el tema, él hace un capítulo que es eh, complejo, interesante y evidentemente informado. El libro de Darwin, es, de Fitzroy, es un libro muy largo y muy narrativo. No, no, no es que es un libro en el cual él expresa sus posiciones filosóficas sobre todos los temas. ¿no? Y en el caso particular del derecho eh, británico malvinas, él se detiene y hace una, una presentación completa. Sí, a través de estas palabras yo me, puse, me pude componer una imagen de Fitzroy y de Darwin. Me faltaría redondear, si se puede, con una imagen de, de con estos mismos ojos, cómo se veía el gaucho Rivera. Bueno, eso es interesante porque es un tema, es un tema muy polémico. Yo no, no me considero autorizado, no tengo, digo, de, tampoco estoy muy autorizado a hablar de Fitzroy o de Darwin, pero en todo caso me parece que cuando uno lee mucho de lo que lee, decir, a ver los libros, para mí, los libros son las máquinas del tiempo no muy buenas, mejores que tenemos tampoco muy malas ¿no? yo de verdad creo que si uno y es un poco lo que yo trato de decir cuando habla de lectura yo de verdad creo que si uno digo con la misma buena fe la misma paciencia, el mismo buen corazón con que se sienta a conocer a otra persona se sienta a conocer al autor de un libro lo puede conocer bastante en el caso de Darwin es muy difícil porque Darwin, no te estoy haciendo trampa voy a llegar a la respuesta el caso de Darwin es muy difícil porque Darwin tiene también mucha Todos sabemos muchas cosas de Darwin que no sabemos. El inglés que usted no sabe que sabe. Todos sabemos un montón de Darwin que no lo sabemos. Pero todos nos imaginamos a un viejito bueno, un poco loco, eh, con el mirando al... Mo no sé, tenemos todo un imaginario de Darwin muy complejo. El libro este es especialmente interesante, el libro que escribió él. El del Beagle, digo, no sus libros posteriores, que son otra cosa. Nosotros publicamos a Drede, en la primera edición, que le, le falta evidentemente una pulida. La segunda edición está mejor escrita, sin duda. Pero la primera edición es él, es él. Es decir, es una manera de ofrecerle a la gente a un Darwin para que se viva. Gaucho Rivero solamente tenemos Todo... Bueno, no sé si... Pode... Digo, es, el de... es, es, es, es, es un desafío que vale, pero lo que quiero decir es que en el caso de Darwin tenemos un posible diálogo con él, y un aparato que lo rodea que nos puede confundir o no. En el caso del gaucho Rivero, solamente tenemos ese aparato. Entonces es muy difícil, el gaucho Rivero, no es que no dejó escritos, porque no quiero tampoco ser trónico, pero no te no quiero dejar escritos, pero tampoco hay demasiado escrito sobre la época. Es decir, esto, en la época, él lo menciona, Finson, pero al paso, era el jefe de una banda que, que había estado es decir, hay muy poco escrito. Yo lo que sí puedo decir, digo, no, no, no me atrevo a, a, a hacer una opinión política, pero si tuviera que pensar, como decías vos, en la experiencia del conocimiento, lo que sí puedo decir, que yo no sé cuánto fue Rivero y cuánto fueron sus compañeros, pero me permito, si querés, poner una buena parte en Rivero. Yo estuve en las Malvinas en el año 2000. Cuando uno se aleja de un poco de, de las ciudades, entra en lo que ellos llaman the camp. No the country, no the camp. Y cuando uno se mete en el corral de una estancia, lo que ve son aperos, criollos, togas, banquitos bajos en los que parece que falta nomás el fogoncito para el mate. Y cuando uno va al campo y ve lo, las acciones de los campos, naturalmente no están hechas postes, varillas y alambre porque no hay. Pero es como si lo fueran. Están hechas con piedras y es como si lo fueran. Uno ve un pedazo de campo. Pero yo no voy a decir que eso lo hizo Seguramente lo hicieron muchos y sobre todo porque no lo sé. Pero si yo tuviera que buscar al gaucho Rivero, si quisiera escribir la saga del gaucho Rivero, o contarla, o pintarla, pensaría en eso. Pensaría en, pensaría en el mate, pensaría en el caballo, pensaría en la expresión de Camp, en las vacas. Darwin cuenta con mucha admiración. No habla de Rivero, habla de Santiago y su compañero. Darwin hizo un viaje a caballo por las Palpinas, porque... Oh, Buena parte de eso, no buena parte, media soledad a caballo, cada, con dos gauchos. Darwin tiene una fascinación con los gauchos cada vez que se los entiende. Respondiendo a otra pregunta especialmente interesante a esa, ahí se esta, porque es igual, porque él cuando habla de Santiago y su compañero, vos lo agarraras distraído, te lo confundías con el párrafo que existe alguno de sus cabalgatas con gauchos cuando fue a Santa Fe desde la provincia de Aires a Santa Fe, o cuando se encuentra con la gente Rosa. Y él describe lo que a todos nos gusta, eso a mí me gusta, porque él es bastante irónico y bastante crítico, pero él cuando habla de los gauchos, y de los gauchos en Malvinas, no sé, pero eso seguro que fue positivo. ahí sí que no estoy haciendo eso. lo más parecido a, a la saga de Rivero es Santiago. Es decir, el único personaje de nuevo, apelo a que me cortes un poco, yo creo que el único personaje con nombre identificado, yo apuesto, ¿no? no tengo pruebas, a que, pero Santiago, que es un gaucho del mismo lugar, de la misma época, no debían ser tantos, no debían andar tantos. Y Darwin describe cosas que a nosotros nos gusta, que a lo mejor están un poco perdidas, porque a nosotros nos gusta ver en los gauchos. Él dice, a lo que a mí, lo que, si yo tuviera que pensar qué es lo que a mí la, cara, la característica de los gauchos, él la describe muy bien. Él dice que siempre se saben arreglar, todos lo saben resolver, pero que cuando no saben y sufren, como cuando se mojan, protestan un poco y después se ríen. Y él dice eso de los gauchos. ¿no? Y dice, ¿Cómo saben? Eh? Bueno, yo creo que por eso le llama la atención. parece que saben hacer fuego, saben carnear, saben cocinar, como cocina, otra cosa que a mí me parece, que a mí me pasa, que ahora que cantan, todos los gauchos Pero de repente llueve y se les complica y se empapa Y él dice que, ahí no, no les, que ellos no, no, ninguno de los trucos de gaucho que tienen los salva, pero se ríen. Y de algún modo, creo que ahí empieza a crear una una alianza, a mí me parece muy simpática, porque él que finalmente, bueno, es muy joven, por un lado, pasa que siempre ayuda, pero además, digo, es como, es un caballero inglés, creo que, que también tiene un cierto pudor, él también se ríe, ¿no? Y él seguramente, bueno, que después pues de uno, debía estar ya un poco más hecho al frío y a la lluvia, pero seguramente menos que Gaucho. Pero yo lo que, es decir, si buscara a Gaucho Rivero, pensaría en eso, y te aseguro que ese capítulo es, eh, vale la pena leerlo desde ese lugar, porque... Me parece que algo vas a encontrar que puede tener. Lo otro es muy político y la verdad es que está abierto a, a una lectura política. Sí. Brisbane, sí lo puedo decir, no quiero con esto ser polémico. Yo de Brisbane tengo una imagen tampoco de Darwin, pero Brisbane es un personaje al que del cual se conoce bastante y es todo bastante fascinante. Brisbane trabajó para, para, los, para la administración. Eh, y había trabajado para el presidente Bernet, es decir, Brisbane es un experto en Y la muerte de Brisbane para mí es triste, ahora es triste, no, con esto no me permito ir más allá porque es un contexto que no. Pero la verdad que la muerte de Brisbane para mí es un contexto triste. Brisbane. Brisbane había ido como puede, con en dinero, porque estaba porque conocía, lo contrató Bernet, el, Bernet, y porque conocía el nombre leal cuando llegan los ingleses, lo dejan en cargo. Muy, muy, muy No, eso Sí, eso por ahí es un buen epílogo Porque Porque también forma parte de lo de esta época Si Darwin cuando vuelve Yo lo dije un poco al paso Pero él realmente se encuentra con un ambiente científico muy difícil Cuando Darwin se va Las ideas acerca del cambio de las especies De alguna forma de volver era cosa de francés la tierra nadie quería, no disparate sino pecado, no era Buffon primero, Buffon primero y Lamarck después, dos naturalistas franceses los que habían planteado la psicoterapia y el abuelo de Darwin, el abuelo de Darwin un poco como un diletante, pero es que era un naturalista, pero formaba parte del cual era Aspen, Darwin, que más o menos conocido, alguna habrá oído alguna vez, el abuelo de Darwin formaba parte de un círculo liberal que inglés, que leían a los franceses, también tenían la ciudad. Después eso se terminó, como dije antes, el grueso de los naturalistas ingleses eran CLE. Y el que más había influenciado a, a Darwin, es uno que ahora no me voy a acordar el nombre, es una nota, pero es uno que fue el que, que inventó, que todavía los creacionistas norteamericanos siguen creó lo que se llama la parábola del reloj. De, él dice, si él fuera caminando por un bosque, patea una piedra, ¿de dónde viene esta piedra? Podría decir, bien, pero que si fuera por un bosque, pateara un reloj, ¿de dónde viene el reloj? No lo sé. Pero lo que dice, es que si hay un reloj en alguna parte, y que la naturaleza funciona tan equilibrio y armonía, que aunque en la piedra no nos demos cuenta, todo lo que encontramos, por lo tanto, lo que hay que buscar es esta es la idea de la creación, ya por Dios, que insisto, que de algún modo más sofisticado hay grupos. El hecho es que Darwin se fue de Inglaterra con esta convicción. Este era el naturalista al cual Darwin... No, no, Pastor, no, no me acuerdo. Cuando él vuelve se encuentra con un ambiente diferente y él, y de vuelta va a la experiencia, no es que ellos llegan, ellos mandaban cartas, mandaban colecciones, cuando ellos llegan la gente sabe, que vuelven, la espera, las colecciones de Darwin ya están bastante repartidas, ya hay gente, Darwin es recibido como un estrés, Darwin es recibido con muchísimo. Todos los naturalistas que antes un poco lo veían como joven, lo invitan, bueno, lo invitan a comer al club, digamos, creo que es lo que se hacía en esa época, pero él cuenta que él llega del barco y se va a decidir a comer a lo de uno, al otro, no, de... con uno, con otro, y todos le piden. Que les dé partes de su colección para para, para eso. Él reparte la colección, pero el éxito es tan descomunal. Empieza el tema, por ejemplo, de los pezones de Galápagos. Darwin los había traído, los había visto, pero no les daba mucho. Es un ornitólogo de los, al que le da la colección el que dice: Esto es, esto es oro en polvo. Estas son todas eh, eh, géneros diferentes, pero evidentemente muy relacionadas, y es cuando empiezan a establecer la relación con las diferencias ambientales. Paleontólogos que hablan de la edad y empiezan a fortalecer. Bueno, Fitzroy da, da, Fitzroy es un poco diferente. Fitzroy, el trabajo de Fitzroy fue muy reconocido, pero Fitzroy es una figura bastante, bastante. evidentemente vienen bastante polémica, seguramente muy arrogante. Fitzroy fue nombrado gobernador de Australia e hizo una gobernación bastante bastante discutida. Y después de eso, Fitzroy, digamos que, bueno, llegó almirante, digo, no es que no hizo carrera, pero digamos, tuvo una carrera más cerrada. Él tuvo mucho conflicto porque de algún modo él, en, en el círculo más conservador en el cual él se movía, Fitzroy empezó a tener, a medida que Darwin estaba de algún modo a avanzar, que, o sea, Fitzroy de algún modo empezó a, digamos, como como como, como, diría, como ponerse un poco extremistas el otro. libro que, que había estado muy interesado en el libro, mucho. De hecho, él es Darwin y pinza A partir del el libro, sí. ellos lo publican, los libros publican en el año 38-39. Y a partir de los mediados 40, Darwin ya publica la segunda edición. Y en el medio, la zoología. Darwin recibe, con esto pueblo Darwin, pero para mostrar, Darwin recibe un subsidio, no sé, que hoy sería equivalente a 100 o 150 dólares, estamos, para publicar los libros. Todos los naturalistas más importantes participan de esa publicación y están. Y a medida que pasa todo esto, Fitzroy empieza a. Y seguramente yo eso no lo sé, pero Fitzroy. Era una persona de un temperamento más torturado porque, de algún modo, su carrera está más llena de, de claros. Fue una figura importante, formó parte del fue gobernador, era un hombre de una familia preciosa. y se gasta todo su dinero, era muy mal administrador, muy, fue miembro del parlamento. En fin. Él hizo una carrera de, de persona notable, pero es verdad que llevó un tiempo que se lo reconociera como el gran investigador, el, el cartógrafo. Él es de algún modo, qué sé yo, en un sentido es el inventor de la cartografía y de la moderna. Está muy por encima, cuando uno compara a su trabajo, a la drama en está muy por encima. Pero no tuvo, un, no tuvo un reconocimiento tan descomunal, digamos, como el que uno pensaría, como el que tuvo después, como el que sí tuvo Dato. No, enseguida, enseguida. No, no. Eso también es un cambio, es bueno, me gusta esa pregunta, es un cambio grande, porque ellos una de las cosas que cambian es la idea de que la información cartográfica es un secreto, decir, que hasta ahí lo había sido, un secreto de Estado, que era un poco la política española, o un secreto económico, que era el caso de los coqueros y de los balleneros. Los mapas eran, y había islas que mantenían, no, ellos publican en... Bueno, eso ojalá que muy pronto se vea, nosotros no debamos publicar la textos de la edición de y los facsímiles de los mapas. Ellos en 1879 publican todo su todos sus mapas. Bueno, muchísimas gracias a todos y... Aplausos. Gracias. Y hasta otra vez. Aplausos. Muchas gracias. Thank <music> you.